¿Algo que no era suprarrenal? Pues también tiene otro nombre. Eh, que bueno, es la que produce adrenalina y noradrenalina Acuérdense no sé que el, el, el riñón tiene una cápsula renal, está compuesto de lóbulos renales y adentro tenemos la corteza renal. Luego van las pirámides, cálices menores, cálices mayores, pelvis renal. Y acuérdense que tiene un ilio renal por el que llegan las estructuras que... Llegan o salen las estructuras, que son... Eh, vena renal, arteria renal, nervio renal, eh, el, los vasos linfáticos y el uretro, que sale de ahí. Eso. Uy, me arran los ojos. Bueno, aquí, ¿El hígado el hígado. Entonces va accesorio, derecho, cuadrado... Izquierda y la vesícula biliar. No es la vesícula. ¿Y la vesícula biliar? ¿Cuál es? Vesícula biliar, ok. Uh -huh. ¿Y listo? Eh, y ya, ese es el paso acá.